Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo video de FIFA móvil. Chicos, pues el día de hoy quiero hablarles este, acerca de los puntos eh, de caliente o frío que vamos a poder este, eh, juntar durante todo el evento de helada. Así que vámonos directamente a lo que es el evento de helada, chicos. Como ya sabrán, en el capítulo de termómetro, este tenemos los juegos de habilidad. Y según mis cuentas, chicos, este vamos a poder este.. Eh Juntar puntos suficientes para conseguir las recompensas del copo de nieve 1 ¿Cómo va a ser eso chicos? Bueno, este, como sabrán, el, los juegos de habilidad se repiten cada 8 horas Y por cada juego de habilidad vamos a recibir este un punto caliente o un punto frío Y si bien eh, el evento inició el día 3 de diciembre Por ahí de la, eh, de la segunda franja donde se eh, renuevan las, las, las actividades En mi zona horaria más o menos fue a las 7 de la, de la tarde Así que ese día del 3 de diciembre pues únicamente eh, pudimos conseguir este 5 eh, puntos ya sea caliente o frío Y del 4 de diciembre chicos hasta el día 1 de enero eh, vamos a tener la posibilidad de a, realizar eh, los juegos de habilidad hasta 3 veces Así que eh, pues al día vamos a conseguir este 15 puntos de caliente o frío según sea el juego de habilidad que eh, vayamos a escoger Y como el evento termina el 2 de enero chicos en este último día eh, vamos a poder conseguir 10 puntos ya sea de caliente o frío Acá le estoy diciendo las cantidades este, eh, en, en, en los puntos totales, este, no estoy separando ni tanta cantidad de, de puntos caliente o tanta cantidad de puntos fríos, le estoy dando el dato este, de todos los puntos que van a poder conseguir. Así que si las cuentas no me fallan chicos, realizando únicamente el juego de habilidad repetible vamos a poder conseguir 450 puntos entre caliente y frío. También en los sobres de ataque enfrentado Chicos, vamos a poder estar consiguiendo eh, Puntos caliente o frío Pero ojo chicos, esto es muy importante eh, Para poder conseguir este sobre eh, Es necesario que ganen eh, un partido de ataque enfrentado Y sobre todo Que tengan una ranura disponible Para que les otorgue el sobre Otro consejo también que les doy Es de que, eh, aparte de que eh, Tengan espacio eh, en, la, en una de sus ranuras Es importante que no tengan ningún sobre Este que les esté contando el tiempo ya que el sobre de lada chicos en ataque enfrentado eh, dura hasta 6 horas para poderlo este, eh, abrir así que si llegan a abrir este, algún sobre élite o algún sobre oro que les lleva más de 8 horas para que lo puedan abrir bueno pues estarían dejando este, la oportunidad de abrir el sobre de lada y por lo tanto eh, pues también estarían dejando la oportunidad de conseguir esos puntos caliente o frío chicos con el sobre de lada chicos este lo podemos obtener cada 8 horas Así que al día vamos a tener la oportunidad de conseguir 3 sobres de helada. Eh, en el ataque enfrentado chicos Y estos sobres de Lada de ataque enfrentado nos otorgan este, 3 puntos de caliente o frío chicos Por acá me salió a mí los 3 puntos de caliente Y ya después se vienen este, los que son este refuerzos de habilidad, chicos Entonces bien, eh, siguiendo las cuentas eh, como en el juego de habilidad el evento eh, inició el 3 de diciembre así que este pues, eh, mismo día eh, pudimos este, abrir un solo sobre lo cual nos dio 3 eh, puntos ya sea caliente o frío o combinado y del 4 de diciembre al 1 de enero chicos vamos a tener la, uh, la oportunidad de abrir tres sobres por día y en el día último, el 2 de enero chicos, pues únicamente eh, vamos a poder abrir dos sobres Lo que nos va a, a otorgar este 6 puntos Por lo que durante todo el evento chicos, en los sobres de la de ataque enfrentado Vamos a poder conseguir 270 puntos de caliente o frío Y otro lugar donde vamos a poder estar consiguiendo también eh, puntos caliente o frío chicos Es en el calendario, por ejemplo eh, en el día de eh, hoy 5 de diciembre eh, vamos a poder recoger este, una recompensa la cual nos va a, a otorgar 3 puntos eh, frío o caliente y eh, por allá creo que del 13 de diciembre no, del 14 de diciembre eh, vamos a poder conseguir eh, 5 puntos más y por último creo que era el 27 ajá, el 27 de diciembre también vamos a conseguir este 5 puntos más chicos así que eh, en el calendario eh, vamos a poder conseguir todavía eh, 13 puntos caliente o fríos ya estaríamos este, eh, hablando de 733 puntos de caliente o frío chicos recuerden que es eh, cantidad total eh, no les estoy dando eh, cantidades en específicas de un cierto punto aquí les doy la suma total de los puntos caliente o frío que van a poder conseguir y por qué les traigo esta cantidad chicos bueno porque si nos vamos a lo que es el copo de nieve que es donde vamos a poder estar cambiando eh, estos puntos de caliente frío en cada camino chicos nos, nos pide eh, puntos caliente o puntos fríos para poder avanzar en las recompensas por ejemplo acá en el camino 1 eh, nos pide eh, para las recompensas eh, puntos de, de frío para el camino 2 eh, nos pide eh, puntos caliente en el camino 3 eh, nos, pide, nos pide también este eh, punto frío en el camino 4 nos vuelve a pedir este puntos eh, caliente. Y por último, en el camino número 5, chicos, nos pide eh, puntos frío. Para poder reclamar la recompensa de cada camino, bueno, eh, en los caminos de, que nos pide puntos frío, chicos, eh, es necesario que podamos entregar 109 puntos eh, frío. Bueno, pues para poder este, eh, reclamar la recompensa de esos tres caminos, chicos, eh, es necesario que tengamos 327 puntos eh, fríos y para los caminos calientes chicos que eh, son dos eh, nos pide 213 puntos así que para poder conseguir los dos caminos necesitamos de 426 puntos eh, caliente por lo que combinando los puntos chicos eh, tenemos que eh, reunir 753 puntos entre caliente y entre frío chicos así que con las cuentas que le acabo de dar hace un momento donde podemos conseguir este eh, puntos caliente o frío en el juego de realidad en el sobre de helada de ataque enfrentado y en el calendario chicos, pues nos estaría faltando eh, unos 20 puntos chicos. Los cuales algunos de ellos vamos a poder conseguir este, en las misiones de helada de fútbol. Y si aún con esos puntos chicos no nos, no nos son suficientes para, para eh, juntar los 753 puntos que necesitamos para abrir todos los caminos de las recompensas de Copo de nieve 1. Bueno pues recuerden que en la tienda chicos tenemos sobres que podemos abrir por 2500 gemas. En donde eh, por ejemplo acá en el sobre de helada eh, Podemos conseguir este cuatro artículos de helada Que bien puede ser este jugadores, puntos de experiencia, eh, regalos, eh, puntos calientes o puntos fríos Así que pues también por ahí eh, podemos este, hacer uso de estas gemas Para eh, poder conseguir este los puntos que nos puedan llegar a hacer falta Para a, a completar todas las recompensas del copo de nieve 1 Así que chicos pues ya saben eh, si desean completar los 5 caminos de copo de nieve 1 eh, van a tener que juntar 753 puntos de caliente o frío eh, específicamente serían 327 puntos fríos y 426 puntos calientes con los cuales vamos a poder obtener eh, 300 puntos de bola de nieve 15 bufandas recuerden que tanto las bolas de nieve como bufandas eh, los, los vamos a poder estar cambiando en la pestaña de muñecos de nieve otra recompensa es que vamos a poder este, recibir si completamos todos los caminos del copo de nieve 1 Chicos, eh, sería a un jugador garantizado de Herle 80 o más También podremos conseguir a 10 jugadores de Herle 70 o más Acá se pueden venir este, algunos élites En monedas chicos, vamos a poder conseguir 90.000 monedas Muñecos de mono de nieve, vamos a poder conseguir 16 de ellos Igual recuerden que estos muñecos de nieve también los vamos a poder cambiar en la pestaña de muñecos de nieve puntos de fiesta vamos a, vamos a poder conseguir 300 de ellos en refuerzos de habilidad vamos a poder conseguir 280 refuerzos de habilidad básicos 150 épicos 54 legendarios 150 raros y el regalo chicos vamos a poder conseguir hasta 19 de ellos combinados entre regalos oro, regalos élite y regalos maestro así que como vieron chicos existe la probabilidad de que podamos conseguir este, los 5 caminos de copo de nieve 1 obvio que para ello necesitamos estar realizando todos los juegos de habilidad estar abriendo eh, eh, cada 8 horas eh, sobres de ataque enfrentado en los días de calendario es, estar recogiendo eh, eh, las recompensas de los días en donde nos toca eh, puntos de, de caliente o frío y pues también estar llevando sus cuentas chicos estar este, eh, al pendiente de cuántos puntos caliente o frío eh, están acumulando para que ustedes vean eh, qué juego de habilidad es el que van a estar haciendo más si puntos calientes o puntos fríos y pues así puedan este, juntar este, los 327 puntos fríos y 426 puntos calientes que necesitan para estar abriendo todas las recompensas del copo de nieve 1 chicos bueno chicos pues hasta aquí el video espero que les haya gustado y más que nada que les sirva si así fue por favor suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este y por favor no olviden dejar su like